Quédate Arganzuela es un programa para ti joven del barrio que busca nuevos estímulos El baile es lo tuyo quieres introducirte en el arte del flamenco zumba aprender nuevas coreografías y bailes? quédate? ¿Te gusta el deporte? Ven a Quédate y participa en torneos de fútbol, baloncesto, voleibol, badminton y tenis de mesa. ¿Eres una persona creativa? Ven a Quédate y da rienda suelta al artista que llevas dentro. ¿Quieres pasarte la bomba con multitud de juegos y dinámicas? En Quédate jugarás al pistolero, al splash, al juego de la silla y a ver sin placaje. lo tuyo, la P3, la Xbox, la Wii, quieren conocer tus habilidades. ¡Quédate! ¡Sara! ¡Laura! ¡Y Julián! ¡Te, te esperamos